Nuestro objetivo en esta ponencia ha sido el de presentar modelos matemáticos tanto en ecuaciones diferenciales como en ecuaciones en derivadas parciales para poder representar el comportamiento dinámico de colectivos sociales en interacción y desarrollar estrategias de control y regulación de esas dinámicas que sean eficaces y a la vez computables. El modelo matemático que hemos presentado de interacción entre agentes nos permite construir estrategias de control que han sido implementadas numéricamente en el ordenador eh, obteniendo eh, dinámicas que, tal y como hemos visto, efectivamente permiten, en grandes colectivos, conducir las masas a los objetivos deseados. Muy bien. bueno. Eh... La verdad es que a la hora de, de elegir el tema de, de la presentación, sabiendo que esto es un instituto multidisciplinar en matemática aplicada, optimización, estadística, etcétera y, y también por supuesto en sistemas dinámicos y ecuaciones diferenciales, pensé que este era un tema, sobre todo porque es un tema bonito, eh, visual y, y a la vez muy, muy pujante, ¿no? en el que hay muchas cosas por hacer. Bien. Eh, la verdad es que, bueno, si, si miráis, empecéis a explorar la literatura, veréis que eh, temas relacionados con sistemas dinámicos en redes eh, se estudian tanto desde el punto de vista matemático como en la literatura de la física matemática. Eh, sistemas dinámicos continuos, discretos y muchas aplicaciones muy diversas, pues desde neurociencias hasta temas clásicos como transporte de electricidad o de gas. Eh, reacciones químicas etcétera es un tema muy muy diverso ¿eh? Eh, con muchas aplicaciones y hay, he traído aquí como simplemente cuatro referencias son como cuatro artículos muy bonitos muy bien escritos, bueno está el libro de Kuramoto, ese es un clásico ¿no? sobre las oscilaciones químicas ¿verdad? y luego cuatro artículos más, ya veo que está mal numerado pero bueno ya se sabe que los matemáticos con los números tenemos dificultades ¿no? ¿Eh? Entonces, luego los otros cuatro artículos son. Este Murray es, eh, es un artículo de ingeniería del control, ¿verdad? Y entonces ahí explica, pues un poco, pues empezando desde el álgebra lineal, ¿no? Cómo modelizar eh, las redes de interacción, ya sea en ingeniería que puede ser, pues, la Torre Eiffel es una red, pero también una red eh, social como puede ser Facebook. ¿no? Cómo empezar con modelos sencillos que pueden ser simplemente modelos del álgebra lineal, ¿verdad? Eh, modelos discretos en el tiempo o modelos continuos y luego cómo ir incorporando pues, todas estas ideas de, de la teoría del control pues, para, para modificar la dinámica de esos sistemas, estabilizarlos en caso de que sean inestables, etcétera. ¿no? Y entonces ahí uno ve aparecer de manera muy espontánea y muy natural pues eh, estas cosas clásicas ¿no? como los, los corchetes de, de Kalman, etcétera, que nos permiten entender cuando un sistema ha operado con muy pocos actuadores, a pesar de que tenga un número enorme de componentes, se puede controlar. ¿no? Y en ese sentido, a mí el ejemplo que más me gusta es el del. uno de los que más me gusta es el del coche. Eh, ¿no? ¿Qué... por qué se, des... se puede eh, desaparcar un coche ¿no? aparcar o desaparcar y esto es lo que más cuesta aprender en la autoescuela entonces un coche, un coche matemático eh, necesitamos eh, cuatro parámetros para modelizarlo dos para el centro de masas otro para la orientación del eje principal verdad eh, va a ser un ángulo y luego otro ángulo que es el que nos da la desviación de las ruedas con respecto al eje principal del coche, son cuatro y solo tenemos dos controles el giro y la aceleración ¿vale? y sin embargo se puede conseguir aparcar o desaparcar claro si uno se sienta al volante y no le han enseñado le parece imposible porque ya sabemos que si vamos para adelante o vamos para atrás chocamos como suele pasar habitualmente ¿no? <risa> y si giramos, pues sí, giramos las ruedas, eh, con dirección asistida es más fácil pero no pasa nada y entonces lo que nos enseña en la autoescuela es adelante derecha detrás izquierda ¿no? pero qué tontería si estoy haciendo y deshaciendo lo mismo entonces lo haces una vez y qué es lo que nos damos cuenta pues que hemos conseguido llevar el coche al mismo lugar el centro de gravedad está en el mismo sitio, pero el ángulo ha cambiado, ¿vale? Entonces uno itera de nuevo, ¿de acuerdo? Uno itera de nuevo y poco a poco va girando el coche hasta que se libera y sale, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es bueno, pues lo que lo que la explicación de eso son los Lee brackets, los corchetes de I o los de los de Calman, ¿no? Calman ya dijo que si uno aplica y desaplica los controles, pues puede ir generando este tipo de operaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que con dos controles, si yo los combino, Consigo el efecto que tendría un tercer control, que no tenemos acceso, que es levantar el coche con una grúa, girarlo y posarlo. ¿vale? Y si vuelvo a hacer corchetes, consigo una cuarta dimensión. Y por tanto, bueno, pues esa es un poco la, la noción de controlabilidad de un sistema. ¿no? Un sistema de gran dimensión se puede controlar con pocos parámetros, si la interacción que hay entre sistema y actuadores eh, controles del sistema permite, a través de corchetes, generar ¿no? variaciones de la misma dimensión del espacio en el que nos estamos moviendo. ¿no? Obviamente eso adquiere una importancia extrema cuando estamos hablando de sistemas de redes, ¿verdad? ¿Vale? Porque tenemos que elegir en qué lugar colocamos los sensores, los actuadores y luego cómo los manipulamos con el objeto de poder controlar una red muy grande a partir de muy poquitos eh, puntos de control. verdad eh, hay una, este, un artículo muy bonito también de Barabasi que es precisamente en este campo es donde han obtenido un Synergy Grant recientemente sobre las redes complejas y su control. Luego hay un artículo más de física matemática donde hablan de collective motion y la infinidad de ejemplos que hay en la naturaleza, pues las mandadas de los pájaros o las estampidas de los búfalos ¿no? y cómo eso se puede modelizar matemáticamente y hay un artículo de Siam, ya más matemático, de Tadmor y con su colaborador Moss donde precisamente retoman un poquito estos modelos y hacen un poquito un análisis de las cosas pues, que a un matemático le suele interesar. ¿no? de Existencia de soluciones, eh, si las soluciones son estables cuando el tiempo va infinito, qué tipo de configuraciones se alcanzan, cuándo se alcanza el consenso, que es un estado de equilibrio en el que todo el mundo tiene la misma opinión, un estado de equilibrio constante, etc. Hay una literatura muy diversa y muy bonita sobre esto. Entonces, cuando uno empieza a mirar el origen de, de este campo, se da cuenta que viene de muy atrás, como pasa casi siempre. Hay en particular un artículo de French, eh, que se llama French pero que era inglés, ¿vale? Eh, en una revista de psicología, ¿verdad?, donde lo que hace es precisamente escribe ya pues hace sesenta y tantos años esos primeros modelos de propagación de la opinión que es simplemente el álgebra lineal de la interacción de un grupo de las 40 personas que estamos aquí ¿no? con sus coeficientes de conectividad en función de quién habla con quién y luego pues un esquema de avance discreto en tiempo él no utiliza ecuaciones diferenciales pero si hiciéramos una modelización como esta de, en ecuaciones diferenciales y luego discretizáramos en tiempo obtendríamos exactamente el modelo de French, ¿vale? No hay ninguna diferencia entre la dinámica discreta y continua. Entonces este es un poquito el, el, la versión eh, ecuación diferencial ordinaria del modelo de French. Es yo tengo n personas, n agentes, cada uno con una opinión o un nivel de riqueza o, o un nivel de infección de, determinada ¿no? enfermedad, determinado virus, eh, interaccionan en función de unos coeficientes, de unos pesos, ¿no? en particular pues eh, en función de la distancia a la que están. ¿verdad? Y eh, bueno, cuando miro la diferencia que hay y la transferencia que se produce de uno a otro a través de la interacción a partir de esa diferencia de riqueza, y hago un promedio, eso me da la evolución de cada uno de los individuos. Este es el tipo de modelo eh, que se aplica en todas esas áreas. ¿no? Y como os decía, uno de los objetos de deseo suele ser el consenso. ¿no? Es decir, y eso todo el mundo lo entiende, pues si estamos hablando de una red en la cual hay, pues en este caso, unos 10 puntos en la red ¿verdad? y cada uno tiene una amplitud ¿no? distinta, pues el llevar este sistema a una configuración de consenso supone simplemente, pues, intentar que la solución a lo largo del tiempo evolucione de una configuración ¿no? heterogénea a una configuración homogénea constante, donde todo el mundo tenga la misma opinión. Eso puede ocurrir de manera espontánea si este es un punto de equilibrio estable, y si no, precisamente es algo que tenemos que forzar a través de la acción en el sistema, ¿no? de ahí pues la campaña electoral en la que estamos inmersos, ¿de acuerdo? ¿Eh? En la cual, de lo que se trata, en la campaña electoral no hay solamente un estado de consenso, pero hay, digamos, cinco pozos atractores y, y de lo que se trata es de que cada partido consiga ensanchar lo máximo posible su pozo ¿no? y llevar una dinámica pues, donde hay eh, 20 millones de potenciales votantes, llevarlos ¿eh? a cinco pozos, ¿verdad? y cada uno intentar atraer al máximo de personas se está por lo tanto en un proceso de campaña en el cual estamos controlando a través de información y, y también de desinformación claro. vale. puede haber modelos lineales o continuos depende, Vale, hay situaciones en las que eh, bueno, es, es como muy geométrico, muy de, de redes, ¿verdad? Bueno, pues eh, en función de la conectividad que hay, pasa o no la luz o pasa o no la información. Y a veces también los modelos pueden ser no lineales. Es decir, uno habla de fútbol eh, con los de su equipo, pero no habla igual con los del equipo más rival, no sea que al final acabe peleándose, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el nivel de comunicación que uno va a tener. ¿no? Eh, con unas personas u otras, muchas veces depende de la distancia que hay, lo mismo que a nivel social. ¿no? Sí, la riqueza se va distribuyendo en la sociedad, es verdad, pero la interacción eh, muchas veces se produce pues a través de, de capas sociales, ¿no? porque va a haber determinados élites que igual no van a tener una interacción directa ¿no? con otras capas de la sociedad, y, y si se produce precisamente es porque está el estado por en medio recogiendo impuestos y transfiriéndolos de unos a otros. Entonces esas interacciones muchas veces pueden ser complejas y pueden ser no lineales. ¿no? no siempre es una matriz asociada a una red y unos coeficientes de vinculación que nos van a decir de manera lineal cómo se produce esa interacción. Muchas veces es mucho más compleja y la modelización no lineal puede ser también eh, difícil ya de por sí. ¿no? Bien, eh, uno de los temas que desde el punto de vista matemático más interesan eh, es, bueno, ¿y qué pasa cuando hay muchos agentes? En la práctica, efectivamente, muchos de los problemas que nos planteamos hay muchos agentes, ¿no? Puede haber 20 millones de votantes. Bueno, eso en matemáticas ya casi es infinito, ¿no? Entonces, uno de, eh, de los temas que se suele estudiar es cuáles son los límites minfield, min es decir, podemos pasar de un modelo de partículas, ¿verdad?, en el que el número de agentes es tan grande que sería imposible entenderlo analíticamente o incluso simularlo en el ordenador, podemos pasar a un modelo promediado, ¿verdad?, en el cual sea más fácil entender lo que está ocurriendo, ¿vale? Es lo mismo que pasa en los fluidos, ¿no? Un fluido son un montón de gotas de agua, sí, pero las ecuaciones que escribió Euler eran ecuaciones en derivadas parciales, ¿de acuerdo? ¿Eh? suponiendo que el fluido es un medio continuo, es la mecánica de medios continuos, ¿eh? es una visión dual, lo que estabas diciendo antes en esa frase que has leído, es una visión dual, se puede ver como un medio continuo o se puede ver como una infinidad de gotas de agua. ¿no? Entonces, si nosotros, en lugar de pensar en una red social o en una red de, de interacción de partículas discreta, intentamos pensarla en términos de modelo continuo, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, pues la técnica Minfield consiste en decir, bueno, voy a pasar de una representación euclidea en la cual tengo puntos en el espacio, voy a pensar en deltas de Dira, que son medidas, ¿verdad? Que es, bueno, en realidad, pues el cierre débil de, del espacio L1, ¿no? Medidas en, en un espacio euclideo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues cada punto, ¿vale? Cada punto X. Eh, me da una, una, una delta de Dirac, ¿verdad? Eso es una medida. Claro, ¿qué puede haber? Que si hay muchas personas que tienen la misma opinión, ¿verdad? Muchos van a dar lugar a una medida que es redundante en ese punto, ¿no? Entonces, lo que va a haber al final es deltas de Dirac, que son como grandes rascacielos, picos, ¿verdad? Apoyados en, ¿eh? en determinados lugares, unas con más intensidad que otras, ¿no? Y voy a después, cuando n va a infinito, todas esas medidas voy a pasar al límite y lo que me voy a encontrar es que eso da lugar a una ecuación en derivadas parciales que es una ecuación de transporte, ¿verdad? Esto es la típica ecuación de transporte, que identificáis aquí, la derivada parcial en tiempo igual a la derivada parcial en espacio, que nos dice que está habiendo un transporte y el transporte qué es? Que unas medidas van a otras y eso quiere decir que la gente está cambiando de opinión, porque yo estoy pasando de la configuración XY a la XJ, entonces mi opinión política está oscilando de un lado... A otro del arco parlamentario. ¿no? ¿Qué ocurre en estos modelos? Que es distinto a las ecuaciones de transporte habituales y es que el campo de velocidades, el viento que mueve, esa, que produce ese transporte, no es un viento local sino que ese viento está dado por un término de convolución que lo mezcla todo y esa convolución no es más que heredera pues, de estos términos de interacción que aparecen en el modelo de origen. ¿de acuerdo? Si hicierais ¿eh? una reescritura continua de esa suma discreta veríais este término de convolución o si le dais la vuelta si hicierais una discretización tipo Riemann de esta integral pues recuperaríais una interacción en sumatorio como la de la transparencia anterior. Entonces lo que podemos decir es que los modelos minfield para, para este tipo de dinámicas de partículas ¿Eh? son modelos de transporte clásicos como los que aparecen en la mecánica de fluidos pero con la particularidad que el viento, el campo de velocidades que empuja eh, esos fenómenos de transporte tienen una naturaleza global, no son locales puesto que tienen en cuenta las interacciones Bien. claro, una cosa que cuando eh, nosotros estudiamos esto, esto es un trabajo en colaboración con Dogman Co y y Humberto Vicari, que son dos postdocs del equipo Daikon en Deusto, ¿no? lo que nos dimos cuenta es que, claro, al hacer eso de las masas de Dirac, lo que hacemos es perder quién. Es decir, eh, esta representación lo que te dice es cuántos han votado a cada, a cada partido, pero no dice quién ha votado. Bueno, en las elecciones no hace falta saber. De hecho, ¿eh? Eh, precisamente esa es la naturaleza del sistema, el que no haya que desvelar quién ha votado qué. Pero si estamos hablando de personas infectadas por un virus, posiblemente es importante saber quién es, qué, quiénes son, porque entonces esos se tienen que vacunar y otros no. Hay ámbitos en los que esa descripción, minfil, no es suficiente, porque solo nos dice cuántos de cada, ¿no? ¿Vale? Estamos hablando de colores, cuántos hay de cada color y cómo los, la gente se va cambiando de camiseta y cómo se va redistribuyendo la gente que porta una camiseta u otra. Pero lo que necesitamos saber ahora en algunos casos es quiénes, ¿de acuerdo? Y aquí damos dos ejemplos triviales donde tenemos tres individuos, cada uno con una opinión, uno tiene la opinión más alta, otro la media y otro tal, y esta otra configuración es distinta. Pero si yo simplemente miro cuántos tienen cada opinión, pues veo la proyección en el eje vertical, veo lo mismo en esta primera configuración que en esta otra porque veo aquí uno con opinión 1, otro con opinión 0 y otro con opinión menos 1. No estoy distinguiendo en esta representación de los minfields que acabo de explicar que es simplemente esta proyección en el eje vertical no estoy siguiendo quién qué vale y eso puede ser importante entonces si queremos eh, mantener esa información añadida de quién qué tenemos que ir más bien a una representación tipo diferencias finitas que consiste en simplemente escribir en el eje de las x toda la colección de individuos, que pueden llegar a ser muchos, cada uno con su opinión o su nivel de riqueza, su, su, el valor de la, de la variable de estado y con eso generar un, ¿eh? una nueva variable que luego puedo extrapolar para hacerla continua y escribir una ecuación ¿eh? Para, para representar esa dinámica discreta de otra manera que ahora en lugar de adquirir una forma de una ecuación de transporte adquiere más bien la forma de una ecuación de difusión con un núcleo ¿eh? determinado de difusión que viene asociado precisamente a los coeficientes de interacción del sistema y es una representación también razonable en el fondo también es cierto que la opinión es verdad que se traslada de unos colectivos a otros, pero se traslada a través de un fenómeno de difusión. Eh, esto es algo que bueno, hay un artículo de Medvedev que bueno, en el año 2014 y otros relacionados donde esto se hace con máximo cuidado para tener en cuenta por ejemplo la geometría que puede tener una red algo que aquí he ignorado al simplemente ponerle una etiqueta a cada individuo y ordenarlos a todos en un eje. eso en la práctica no es así porque bueno, por ejemplo pues los distritos electorales la, la interacción, la geometría puede más bien exigir una representación tipo red. ¿no? Eh, hay, por tanto, como veis, en estos temas, ya de entrada, un esfuerzo que hay que hacer a la hora de elegir qué modelización vamos a hacer. Diferentes modelizaciones van a dar lugar a diferentes niveles de precisión a la hora de describir de, de el sistema y luego, esto es algo que no voy a entrar aquí mucho en detalle, lo que es importante es eh, darse cuenta que al final, en lo que hacemos, si está bien hecho, hay una coherencia y es a través del concepto de subordinación, ¿de acuerdo? ¿Eh? Es, eh, en, en los modelos matemáticos en ecuaciones diferenciales eh, existe ese concepto de subordinación eh, que simplemente nos quiere decir es que, en este caso concreto, si yo adopto la modelización número 2 como ecuación de difusión donde tengo en cuenta no solamente qué, sino también quién, el modelo anterior, Minfields, en el cual simplemente estaba mirando cuántos hay de cada color tiene que estar oculto en este de aquí arriba y eso se puede efectivamente probar a través de una fórmula de, eh, de subordinación, es decir, ¿qué significa la subordinación? significa un teorema que dice si tú eres capaz de calcular la solución de esta ecuación después haciendo una proyección que no es más que la versión continua de ir colocando deltas de Dirac verdad? allá donde hay individuos, vas a recuperar la solución de este otro problema. Y eso es algo que la gente conoce en diversas formas. En teoría de semigrupos se hace mucho. Hay un generador del semigrupo, utilizando transformada de Laplace puedo ir pasando de un sistema dinámico a otro que esté asociado al mismo generador del semigrupo original eso se utiliza también en esquemas numéricos, por ejemplo siempre que uno tenga un esquema numérico convergente para una ecuación puede luego utilizar la subordinación para generar esquemas numéricos convergentes para las ecuaciones subordinadas simplemente subordinando sin necesidad de volver a empezar de cero, etc. ¿Eh? Seguro que esto cada uno en vuestro campo os está sugiriendo algo ¿no? ¿Vale? sin duda también en el ámbito de la matemática discreta. Bien, muy bien. Bueno, eh, una de las críticas que se le suele hacer a este tipo de trabajos es decir: bueno, sí, matemáticamente todo eso es muy bonito, eh, eso de ir a, a un número infinito de agentes e intentar escribir una ecuación en derivadas parciales, pero luego muchas cosas en la práctica, en la vida, el número de agentes no es infinito, es grande, pero no es infinito. ¿Vale? Acuerdo. Cuando el rector se presenta a la elección, hay muchos profesores que votan sí, pero no es infinito. Es grande, pero no es infinito. ¿Qué ocurre entonces? Entonces os he traído aquí un vídeo típico de lo que es, digamos, lo que lo que ha ido quedando de la. No sé si va a estar el sonido ahora. Es autoexplicativo, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, el, eh, es un concurso de perros pastores. La competición es de perros, no es ni de pastores ni de ovejas, es competición de perros, ¿vale? Y entonces el ejercicio, pues ya lo hemos entendido todos. Hay que llevar al rebaño que pase por aquel portón y hacerlo, pues no sé exactamente cuáles son los criterios del vencedor. Pero primero, desde luego, conseguirlo, que pasen todas y que lo hagan de manera suave y posiblemente el tiempo también, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son los ingredientes de ese modelo? Bueno, tenemos ovejas, que aquí hay, pues no sé, unas 15, ¿verdad? Y, matemáticamente, podríamos pensar que son todas iguales, ¿no? Uno, seguro que cada oveja tiene su psicología, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, tenemos 15 puntos en el plano que se van moviendo, ¿de acuerdo? Hay luego otro punto que se mueve, que es el del perro, que es distinto. Entonces lo vamos a pintar de otro color mentalmente, ¿verdad? Y, y es un sistema newtoniano de interacción, ¿verdad? Se puede escribir el sistema de Newton. Y entonces intentar escribir cuáles son las fuerzas que empujan uno y otro. Sería un modelo como el de French, ¿eh? como el del inglés French, ¿verdad? Eh, parecido, ¿cómo interactúan? Bueno, ¿qué ocurre? Claro, la oveja escapa del perro. La oveja no quiere que estar cerca del perro. Entonces escapa, tampoco escapa demasiado porque cuando está suficientemente lejos se para, no se va a cansar demasiado tampoco. Y el perro en cambio quiere estar encima de la oveja, ¿vale? Y es más rápido que la oveja, de modo que el perro, mientras la oveja da un pasito o dos, el perro puede estar corriendo y dando vueltas en torno al rebaño, ¿vale? Y entonces, ¿qué hace todo el rato el, el pastor? Está prácticamente todo el rato diciéndole al perro, gel dior, quieto ahí. Es prácticamente lo único que hace el pastor. ¿Por qué? Porque el perro es tan impulsivo que tiende a acercarse a las ovejas. Si se acerca demasiado, van a escapar. Y si, de, y si se dispersan, ya has perdido la competición. Entonces, lo que tiene que hacer el pastor es eh, estar muy atento para mantener al perro siempre en una frontera imaginaria, en un entorno del rebaño. ¿vale? Porque es en esa distancia en la cual las ovejas van avanzando, pero sin correr demasiado, sin dispersarse. ¿vale? Y de vez en cuando le dice izquierda o derecha porque si el perro va a la izquierda las ovejas van a la derecha y si el perro va a la derecha van a la izquierda y todo lo demás ocurre de manera casi espontánea ¿no? Bien, entonces eso es, es un buen ejemplo y el pastor es el control por tanto podríamos ver eso como un sistema de... podría haber también luego hay vídeos estupendos en Nueva Zelanda como como eh, 20 perros gestionan un rebaño de miles de ovejas por ejemplo ¿verdad? Hoy en día incluso se hace con drones, lo cual tiene todavía más impacto en el rebaño, porque el hecho de que el dron pueda incidir de manera también vertical en el rebaño hace que sea. Obviamente hay que utilizarlo también con mucha delicadeza porque asusta mucho más, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Nos asusta más eh, que de repente nos llegue ¿no? una pedrada que, que alguien eh, camine hacia nosotros, ¿verdad? Bueno, eh, entonces hay un sistema dinámico acoplado en el que tenemos partículas de distinta naturaleza con potenciales de interacción que son asimétricos y luego tenemos en este caso la acción de un control externo que actúa en una de las componentes, en este caso el perro, ¿verdad? impulsándole con una fuerza añadida, es el que puede parar el perro contrariamente para compensar su instinto de acercarse a las ovejas o le puede empujar hacia la izquierda o a la derecha ¿Por qué? porque el pastor es consciente de que hay un objetivo cosa que el perro no ve, el perro simplemente ve ovejas el perro no ve el gate el que ve el gate es el, el pastor y el pastor con ese objetivo va guiando al perro que lo único que ve es ovejas que quiere que quiere morder ¿vale? ¿de acuerdo? muy bien bueno entonces matemáticamente esto es un artículo que escribimos hace tres años ya con Ramón Escobedo y Echiver Ibáñez. Lo que hicimos fue, fue escribir un modelo dinámico que reproduce eh, ese tipo de comportamiento eh, que le llamamos eh, Guidance by Repulsion. ¿no? O sea, los guiamos, se guía el rebaño por repulsión. El rebaño es guiado eh, no porque obedezca las instrucciones del pastor, sino simplemente porque escapa del perro. ¿Vale? pero escapa del perro por donde nosotros queremos que escape ¿vale? entonces bueno ahí lo que hacemos es simplemente describir matemáticamente bueno, digamos conceptualmente lo que hemos visto en el vídeo ¿no? por ejemplo eh, esto de aquí es la clave dice a una distancia crítica el, el guía, vale, el driver eh, puede eh, desplegar un movimiento de, de circunvalación en torno al evasor, las ovejas, o sea, el perro puede girar en torno a las ovejas, ¿de acuerdo? De modo a que las ovejas vayan a cambiar la dirección de su movimiento, ¿no? De modo que si el rebaño ha empezado a caminar, como se veía en el vídeo, pero iba un poquito demasiado para la derecha, el perro gira a la derecha y corrige el tiro, ¿vale? Como cuando de pequeños jugábamos a, a policías y a ladrones, ¿verdad? Bien. Esto, eh, bueno, matemáticamente se puede, se puede escribir, es, lo podía haber hecho Newton, eh, son las ecuaciones de Newton, simplemente son ecuaciones de segundo orden, U es eh, la posición del driver, ¿no? del guía, en este caso del perro, aquí lo estamos escribiendo con un perro y una lo podríamos haber escrito con múltiples perros, y múltiples ovejas ¿verdad? y entonces lo que estamos aquí diciendo es simplemente que la posición tiene una velocidad que sube y luego la, el, el perro y la oveja se van acelerando en función de la distancia relativa que hay entre uno y otro y por eso veis aquí en todos los sitios la diferencia entre driver y evader y luego está el control que es este KDT que esto es lo que hace el pastor Básicamente, el pastor dice: K igual a cero, 0, caigo a la menos 1, igual a la 1, K igual a cero 0, es quieto ahí, caigo a la menos 1, izquierda, caigo a la 1, derecha, ¿vale? Y eso actúa sobre una fuerza que es perpendicular, ¿verdad? Porque es justamente el vector perpendicular al vector que conecta al, al perro y, y, y, al, y a la oveja, ¿no? Y bueno, y aquí hay un término de fricción típico en estos sistemas dinámicos de orden 2 pues derivado de que bueno pues de que correr pues eh, consume energía verdad bien eh, cuando uno en un caso particular obviamente eh, hay muchos casos posibles y nuestro análisis es muy limitado no esto es lo que estamos eh, seguimos haciendo ahora con Dogman Co, este, este postdoc que os comentaba. En el caso particular en que las masas y los coeficientes de fricción del perro y de la oveja fueran iguales, lo cual en la práctica pues obviamente no es así, podríamos simplemente hacer la diferencia de las dos componentes UD y UE y nos encontraríamos con un sistema dinámico, que es pues el típico sistema eh, dinámico de un oscilador armónico no lineal con fricción y lo que veríamos es, la novedad con respecto al sistema dinámico habitual con fricción es la presencia de un término de control que precisamente reproduce esa, esa fuerza de, de circunvalación, ¿verdad? ¿Vale? muy bien eh, entonces eh, cuando uno empieza a jugar con ese sistema empieza a ver que efectivamente puede empezar a reproducir lo que hemos visto en el vídeo, ¿no? por ejemplo aquí enseñamos qué hacen el perro y la oveja si el pastor decidiera aplicar la típica estrategia de control bam bam que consiste nada al principio, luego uno, es decir, gira a la derecha y nada después. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, nada, el perro está quieto, ¿vale? Pero aunque el perro está quieto, la oveja avanza, se va alejando del perro un poquito porque no quiere estar demasiado cerca. ¿Vale? Bien, entonces la oveja empieza a escapar. Llega un momento en que, claro, pero como la oveja escapa, el perro le sigue, ¿de acuerdo? Y llega un momento en que se activa el control caigo a la 1, que hace que el perro empiece a girar para ese lado. Entonces, por precaución, como el perro empieza a girar para ese lado, pues la oveja empieza a ir para el otro lado, ¿de acuerdo? Y mientras el perro gira, gira, gira, gira, la oveja, que parece que no ve al perro, pero sí que lo está viendo, sigue girando, ¿vale? hasta que se alinea, de acuerdo, en esa posición. Y cuando se alinea en esa posición, el perro dice, ahora ya dejo de girar. Ah. Como deja de girar, la oveja también deja de girar, y eso que no lo veía el perro, ¿verdad? Y entonces ya empieza a caminar en línea recta, el perro le sigue en línea recta, ¿eh? sin abalanzarse sobre ella, porque tiene al pastor diciendo para, para, para, ¿vale? Y entonces consigue conducir a la oveja al punto, al objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis imaginar, es un poco lo mismo que aquí. Si uno combina de manera hábil eh, arcos de bank of bank, que es el control... En la práctica que habría que hacer, ¿no? Sería ¿eh? sería off, bang, bang, ¿no? O sea, 0, 1, menos 1, combinado hábilmente, podríamos reproducir dinámicas pues mucho más complejas, ¿no? ¿Vale? Bueno, lo que hemos estado haciendo en, en este trabajo es pues estudiar la estabilidad de este tipo de sistemas y las propiedades de control desde un punto de vista analítico y luego también hacer una exploración de escenarios complejos que analíticamente no sabemos entender a través de la simulación numérica ¿no? y es un tema muy bonito. A nivel de estabilidad, que sé que hay aquí eh, gente que, que le interesan estas cosas, incluso en el caso lineal es un problema interesante porque fijaros tenemos en el caso lineal tenemos un oscilador armónico lineal que gracias a esta fuerza de de, de fricción, este término de fricción produciría un sistema dinámico exponencialmente estable pero claro, ahora le estamos añadiendo un término que produce ese otro, esa otra fuerza de circunvalación entonces cuando miramos la estabilidad de ese sistema nos damos cuenta que no es del todo obvia ¿qué ocurre? pues que la energía habitual del sistema que es la energía potencial, el cuadrado de u más el cuadrado de v de su velocidad, de su derivada, acordaros que u es un vector ¿Eh? en este caso estoy mirando simplemente la distancia entre el perro y la oveja pero cada uno de los dos es un punto en el plano por tanto u es un vector en r2 y por eso está escrito en negrita ¿verdad? el módulo euclido de la posición más el módulo euclido de la derivada en tiempo de la posición de la velocidad v cuadrado cuando derivo la energía encuentro el típico término de fricción que dice bueno pues derivado de la fricción la, el oscilador cada vez oscila con una menor amplitud y se va parando pero en este caso tengo un término añadido que es esta, el, el derivado de esta fuerza ¿de, acuerdo? de circunvalación que vemos que no tiene ningún signo porque estamos multiplicando el vector u ortogonal con la derivada del vector u y ahí no hay ningún signo posible entonces qué ocurre eso conduce a dinámicas estables o por el contrario eh, k puede desestabilizar el sistema, bueno la pura lógica nos dice que si cuando k es cero este sistema es exponencialmente estable eso quiere decir que los dos autovalores, bueno cuatro en este caso porque es un sistema de dimensión 2 de segundo orden son cuatro autovalores los cuatro autovalores están en, en la parte izquierda del eje imaginario ¿verdad? por tanto ¿Eh? simplemente por, por la continuidad de los autovalores dependiendo de los parámetros de una matriz pues cuando K es pequeño la estabilidad se va a mantener vamos ¿eh? con un K pequeño los autovalores se van a mover un poco pero se van a mantener a la izquierda en cambio cuando K es grande podría llegar in, en principio podría llegar a desestabilizarse el sistema ocurre eso realmente bueno esta fórmula desde luego no nos da eh, entonces aquí os he traído un poco el ejemplo de lo que está ocurriendo ¿no? fijaros eh, por qué pinto dos péndulos Bueno, eh, tenemos el UE y el UD, cada uno de ellos en principio es la posición del perro o la oveja pero obedece a una ecuación tipo oscilador armónico, sería como un péndulo ¿vale? pero los estamos luego vinculando, tenemos un péndulo y otro péndulo atrás pero luego los estamos vinculando con una fuerza ¿no? que los hace salir del plano porque es perpendicular al vector que los une de acuerdo. entonces eh, son dos, dos péndulos que en principio eran independientes y están oscilando y ahora lo que yo estoy haciendo es eh, con una línea virtual que une los dos extremos estoy em aplicando una fuerza que en principio está empujando en la dirección opuesta de su movimiento ¿qué ocurre entonces? bueno pues lo vamos a ver ahora Eh, a la izquierda tenéis K pequeño y a la derecha tenéis K grande. de acuerdo. Es decir, si eh, los dos péndulos que poco a poco se irían parando, si esa fuerza añadida de circunvalación que yo añado es de amplitud pequeña, van a mantener la estabilidad y aunque les va a costar un poquito más, van a seguir eh, tendiendo exponencialmente hacia la dirección de reposo y sin embargo, si yo me pongo a empujar, ¿eh? En una a agitar ¿no? ese, ese, ese techo en el que están colgados esos dos péndulos, si me pongo a agitarlo en esa dirección perpendicular voy a conseguir que el sistema se desestabilice. ¿no? Lo cual eh, indica hasta qué punto el ejercicio que antes hemos visto del pastor no es tan fácil, ¿de acuerdo? Porque no se trata solamente de saber si hay que ir a la izquierda o a la derecha, sino la intensidad con la que hay que dar esas instrucciones o lo que es lo mismo, el intervalo de tiempo en el que se tienen que mantener porque el mantener una instrucción que en principio podría ser adecuada con una intensidad durante un intervalo de tiempo demasiado grande podría dar lugar a desestabilizar el sistema. Una de las cosas que hemos hecho en este contexto pues, es intentar encontrar funciones de Lyapunov. Eh, en cuanto uno está estudiando la estabilidad de sistemas eh, rápido se da cuenta de que aunque se ha estudiado mucho son temas muy clásicos al final el tipo de herramientas que tenemos nos vemos obligados a volver a los clásicos y no siempre son fáciles de, de, de desarrollar ¿no? entonces lo que hemos hecho es utilizando un poquito estas ideas de los corchetes de Lee que son los que permiten construir funciones del Lyapunov óptimas para este tipo de problemas os he traído esta transparencia simplemente para deciros que incluso aquí todavía hay temas que no se saben resolver somos capaces de probar la estabilidad del sistema en el rango óptimo porque a través simplemente del estudio del espectro del problema uno se da cuenta de que el valor crítico de la constante de circunvalación kappa es exactamente igual al mu, es decir, cuando capa ¿eh? es igual a mu esas dos fuerzas empiezan ya a cancelarse mutuamente y cuando capa supera al mu lo que ocurre es que se produce la desestabilización nosotros somos capaces de construir funciones del IAPUNOV en el rango óptimo pero sin embargo cuando calculamos la tasa de convergencia exponencial que obtenemos para el sistema en ambos casos, en uno es con muy pequeño y en otro es con muy grande, es la línea roja que nosotros calculamos y nos damos cuenta que la tasa de convergencia que nosotros obtenemos es inferior a la que un cálculo computacional espectral en MATLAB nos permite obtener. Esto es simplemente para deciros que el análisis de la estabilidad de estos sistemas incluso en casos donde el número de agentes es pequeño ¿eh? puede resultar complejo eh, y todavía pues eh, digno de estudio. Esto es un poco lo que se ve en la práctica, esa dinámica de los péndulos ahora ya escrita en términos de, del driver en azul y del evader en azul, puede dar lugar pues eso a situaciones de inestabilidad ¿Eh? en el cual empieza a generarse un movimiento circular que nunca converge o más bien si la fuerza de circunvalación no es suficientemente grande pues puede conducir a, a esos remolinos que hacen que se converja, es decir, que el que escapa acabe llegando al destino deseado. Eh, aquí os he traído un vídeo que hicimos precisamente con Escobedo y con Aychiben en aquel momento cuando escribimos aquel artículo este es el pastor matemático ¿vale? este es el pastor matemático ¿vale? bien, lo pongo otra vez pero se entiende bastante bien Bien, ¿qué es lo que estamos simulando ahí? Tenemos, pues no sé, 15 ovejas en puntos amarillos. Y tenemos un perro rojo para que se vea, es más gordo, no, no por su masa, sino simplemente para que se vea mejor. ¿De acuerdo? Y tenemos como objetivo llevar las ovejas a ese redil. ¿Vale? Partimos de una configuración inicial, como habéis visto, en el cual en principio pues, están relativamente eh, lejos. ¿eh? Las ovejas están por ahí a la derecha vale el perro tiene que ir rápido a recogerlas eh, claro esta simulación está hecha no lo he dicho antes he hablado de interacción ovejas perros pero también hay interacción ovejas ovejas a las ovejas les gusta estar juntas ¿vale? entonces aquí hemos puesto un coeficiente eh, grande que hace que las ovejas les guste estar muy juntas ¿vale? todo esto obviamente eh, luego numéricamente y a la hora de estudiar la estabilidad del sistema es sensible a los valores de los parámetros entonces aquí deliberadamente para que nos salga algo estable ¿eh? y poder enseñarnos el vídeo hemos puesto ovejas que realmente les gusta estar muy juntas ¿vale? como en el metro de Pekín ¿no? todo el mundo <risa> eh, eh, comprimido ¿vale? entonces el perro rápidamente va allá ¿de acuerdo? él sabe ¿eh? en este caso eh, bueno, él no sabe, pero hay un pastor detrás que no vemos, que sabe que el objetivo es llevar estas ovejas a este redil. Aquí no sé si lo veis, hay un punto medio transparente que hemos pintado, que no sé si se ve. Sabiendo que está, se puede llegar a ver, es un circulito transparente. Lo hemos puesto, es un punto que no es sólido, no es físico, no es ningún obstáculo, es simplemente un punto de referencia. Porque lo que estamos haciendo ahí es simplemente aplicar una fuerza de control K, de feedback, es decir, mecanismo de retroalimentación, vale que eso me acuerdo yo que eh, el libro aquel que escribió Miguel de Guzmán de ecuaciones diferenciales, nosotros estudiamos en la carrera que fue casi uno de los primeros, eh, eh, eh, yo creo que era ecuaciones diferenciales y tenía un capítulo de control, sorprendentemente aquel libro, que se usaba en la época en, en tercero de carrera, ahora valdría para dar un curso de doctorado, me imagino, eh, eh, Tenía un capítulo eh, y, y entonces en ese capítulo en algún lugar creo que decía alguna nota o algo. Decía, bueno, en inglés se dice feedback, en español se dice mecanismo de retroalimentación. Entonces, bueno, por eso uno entiende también por qué se utiliza el inglés en, a veces, ¿no? Es una de las explicaciones, ¿no? Entonces lo que hacemos es ponemos un mecanismo de feedback, ¿verdad? Que lo que hace es simplemente decir, el perro se tiene que posicionar siempre en línea, con el punto virtual de entrada al gate y las ovejas y una vez que os dais cuenta de eso veis que efectivamente es lo que hace el perro se posiciona detrás, primero gira un poquito hasta agruparlas y cuando ya están las ovejas se comportan como un elefante, van todas juntas y el perro está siempre detrás y cuando llegan ahí y no saben muy bien qué hacer gira para siempre mantener esa distancia, esa, esa dirección de, de, de en línea, ¿no? oveja, perro entrada y lo consigue aplicar. Bueno, eh, en el mecanismo de feedback, como sabéis, lo que hemos hecho es, para poder automatizar luego el proceso, ya podemos despedir al pastor. ¿vale? Entonces, ya que una vez que tenemos, ya el pastor venga fuera, no hace falta. Y dice, pero ¿cómo? Si llevo toda la vida entrenando. Bueno, ya, pero ya no es necesario. Ya lo hemos implementado en feedback. ¿Por qué? Porque el KDT ya no hace falta a nadie que que venga a decirnos eh, cómo hay que elegirlo, el KDT es simplemente la fuerza que hace que el perro se posicione detrás de las ovejas y, y frente al, a la entrada del portón. ¿no? Muy bien, eh, un tema que estoy estudiando eh, es, claro, ¿y qué pasa cuando hay varios eh, perros y, y muchas ovejas? ¿no? Eh, por ejemplo, en un estadio, partido de fútbol, 50.000 ya hay 200 policías, Bueno, puedo decir son muchos o son pocos, pero bueno, 50, 200 para 50.000, no, no son muchos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pueden o no, ahí tenemos una simulación de 1.024 ovejas, no me preguntéis por qué Dogman ha elegido 1.024, yo me imagino que es para colocarlas bien ordenadas en un cuadradito y dar las posiciones, 1.024 ovejas y 4 perros, ¿vale? Y aquí nosotros no teníamos ni idea cómo hay que hacer, ¿Vale? El objetivo no sé si está pintado, igual falta pintarlo, era como llevar las ovejas como a este ángulo de aquí arriba. ¿Vale? Entonces, dije a Don Mann, pues, pues no sé, eh, no sé cómo lo vamos a hacer. Eh, entonces, una de las dudas que nosotros tuvimos es, ¿y cuál es, cómo se coordinan cuatro perros para guiar 1024 ovejas? ¿Cómo se coordinan cuatro perros? Bueno, eh, obviamente los perros pastores no lo saben hacer, necesitan el pastor que les diga o varios pastores que les digan, ¿no? Puede necesitarse varios pastores para un rebaño así. Bien, bueno, vale, esa es una respuesta. Pero claro, hay otras ocasiones en las que cuando vemos estos vídeos fantásticos, que vemos una manada de leones eh, cazando, eh, sí que a veces ellos se organizan y se coordinan, tienen, desarrollan una estrategia y no hay pastor. ¿Vale? Entonces eh, dijimos, ¿y entonces eso cómo lo tenemos que modelizar? Porque claro, cuando hay un perro y una oveja es muy fácil. UD y UE, la distancia, y eso es lo que interviene en el modelo. Pero aquí tenemos 1, dos, 3, cuatro, el, el cuarto no se ve porque ha quedado aquí abajo. Tenemos cuatro UDs y tenemos 1024 UEs. ¿Cómo vinculamos unos y otros? ¿Y cómo un UD tiene en cuenta dónde está el otro, UD para, el otro UD para relacionarse con las ovejas? Es decir, ¿este perro, para relacionarse con este rebaño, tiene en cuenta que está también este perro y este perro o no? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es coger un modelo sencillo, ¿vale? Que es decir, cada perro ignora a los otros, ¿vale? Es como cuando echan, vienen los reyes magos, echan caramelos en la calle, la gente se lanza por los caramelos de una manera increíble, ignorando todos los demás, de modo que uno puede pisar al otro, cuatro cogen el mismo caramelo, todas las configuraciones posibles. Es decir, cada persona ignora la presencia de las demás, es decir, cada perro ignora la presencia de los otros, ¿vale? Simplemente interactúa con las ovejas, ¿vale? ¿Y cómo interactúa con las ovejas? Nosotros lo que hemos puesto en el modelo es el promedio, es decir, hay 1024 US, ¿no? evaders, la E de, de evasor, pero tomamos el promedio y cada UD actúa con ese promedio como si fuera una oveja y un perro, ¿vale? Y reescribimos el mismo sistema. Entonces ahora vamos a tener... ¿Eh? 1024 ecuaciones para cada una de las ovejas, 4 ecuaciones para cada uno de los perros, pero luego cada perro actúa, ignora al otro perro y actúa con las ovejas simplemente calculando el promedio. Eso sería discutible, ¿no? Podríamos decir, no, este perro no ve todas las ovejas, por tanto no puede calcular el promedio. Eso sería algo que tendríamos que seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, decir cómo cambia la dinámica de este sistema si, por ejemplo, pensamos que este perro solo puede ver este frente de ovejas, ¿no? ¿Vale? Serían variantes del sistema y sin duda, también por eso con los drones es más eficaz, porque se ve mejor ese, ese centro de gravedad de la nube de ovejas, ¿verdad? ¿Vale? Que en el plano es mucho más difícil. Bien. Eh, pero claro nosotros decíamos ya y luego la estrategia de control cuál tiene que ser porque cuando había un perro un rebaño y un objetivo era fácil me coloco en línea pero aquí ¿qué, qué tienen que hacer los perros bueno igual se tienen que colocar todos en línea no, los cuatro aquí hacer un grupete de cuatro y simplemente empujar este rebaño para allá ¿no? Vale. pero cómo lo podemos descubrir entonces lo que nosotros hicimos fue plantear, que es por eso que al final la optimización es tan importante en este campo, lo planteamos como un problema de optimización, que es lo que hicimos, y lo resolvimos utilizando este software IPOPT, ¿no? que ya conoceréis. Interior Penalty Optimization. ¿no? Es un software que desarrollaron en Carnegie Mellon, en el Departamento de Ingeniería Química. Eh, para simplemente pues para regular los grandes sistemas de ecuaciones diferenciales de las reacciones químicas. ¿no? Es algo que conceptualmente no es muy difícil, pero que luego en la práctica calcularlo es complicado porque los sistemas son de gran dimensión. Y aquí hicimos lo mismo, dijimos, mira, ¿qué hacemos? ¿Queremos que el rebaño vaya a aquel punto, al, al, al noreste? Pues vamos simplemente a minimizar un funcional que es que no lo he escrito aquí, pero es simplemente la suma de la distancia de todas las ovejas al punto de destino ¿vale? y lo minimizo en función de qué pues simplemente de K1, K2, K3 y K4 ¿qué es K1, K2, K3 y K4? es la estrategia de me paro izquierda o derecha que despliega cada perro ya no hay pastor ahora nosotros decimos tengo un sistema de dimensión, por tanto, hay 1028 y cada uno tiene 4, ¿vale? O sea que estamos hablando de un sistema de ecuaciones diferenciales de dimensión 4000 y pico y tengo cuatro funciones de control, ¿vale? Todo eso está discretizado en tiempo, el horizonte de tiempo está dado aquí en este ejercicio, podríamos saberlo... Hecho variar, lo hemos fijado, hemos discretizado en tiempo y tengo cuatro controles, K1, K2, K3, K4, que toman valores en cada paso delta T. Entonces si teníamos un tiempo T mayúscula dividido por delta T, el espacio en el que viven los controles es de dimensión 4 por T veces partido delta T, mientras que la dimensión del sistema es enorme. ¿vale? Entonces lo lanzamos ahí, que lo puedes lanzar offline y esto es lo que vimos. Esto no sé, esto me lo ha he hecho antes también, si ¿Sí lo vemos. Esto lo da el, el algoritmo, ¿eh? no hay ninguna ley feedback, esto es lo que da el algoritmo. ¿Vale? Bueno, ahí el, el rojo final no es la configuración final, es simplemente la memoria del sistema, ¿vale? pero veis un poco cómo, eh, identificáis también un poco cómo serían como halcones guiando una bandada de palomas o algo así, ¿no? Es, es lo que un poco recuerda, ¿no? Más que perros y ovejas parece más, eh, ¿no? Una bandada de, de palomas guiada por... y eso lo hace el algoritmo y eso es una trayectoria del sistema, es decir, lo que el algoritmo dice es con ese criterio de optimización que tú me has dado, que es uno de los posibles, porque podíamos haber penalizado muchas cosas, ¿no? Podíamos haber penalizado el que los perros corran demasiado, podíamos haber penalizado que no recorran demasiado camino, que no se escapen de determinada región. No, nosotros simplemente hemos dicho aquí lo más sencillo. ¿Tú querías llevar esa manada a este punto? Bueno, pues esto es lo que ha hecho el sistema, ¿vale? Y lo ha encontrado él solo a través de ese algoritmo de, de optimización que es de libre uso. ¿eh? Eh, sin duda alguna, sin duda alguna, si uno fuera muy muy hábil y escribiera el principio de Pontryagin de optimalidad para ese sistema de control que tiene cuatro mil y pico ecuaciones y lo analizara muy sesudamente, llegaría a la conclusión que las trayectorias que tienen que seguir los perros son esas curvas azules que vemos ahí que parecen ¿eh? una, una dinámica un tanto caótica. ¿no? Pero como veis es eficaz. Bueno, esto os lo he traído simplemente para deciros que utilizando modelización y utilizando optimización uno puede resolver estos problemas pero que son temas en los que la complejidad de los problemas que nos enfrentamos hacen que el análisis exclusivo el análisis matemático clásico sea insuficiente y tengamos que realmente echar mano de herramientas de computación pero es esperanzador vale ¿Eh? vamos a intentar luego hacerlo con, con con San Mamés, ¿no? 50.000 espectadores y 200 herchañas, a ver qué ocurre, si son capaces de... ¿eh? vale, Sube mucho la dimensión del problema, pero el hecho de que podamos hacerlo, esto se utiliza eh, online, ¿eh? de hecho, te, es, de, es de libre acceso. Luego también lo puedes bajar, instalar en tu ordenador, luego hay una versión más académica, una más avanzada, etc. y funciona en todas las plataformas, pero es ya esperanzador que lo hayamos podido hacer así. Y, y aquí es donde, bueno, eh, seguro que os han, a todos os preguntan, ¿no? En la calle ya te paren oye, a ver, explícame, ¿qué es eso de, del Big Data? La gente te dice, cuando tiene un poco de confianza en una ciencia, oye, a ver, ¿tú ¿eso del Big Data qué es? ¿No? ¿Eh? Entonces yo les suelo poner este tipo de ejemplos, les digo, claro, aquí ahora, eh, a la hora de modelizar ese problema, no es ya solamente cómo modelizas las ecuaciones diferenciales de, del perro, del gato y las interacciones, sino que es luego qué función objetivo ¿no? planteas, ¿verdad? Y, y en esa función objetivo aquí hemos tomado una sencilla pero podríamos haber adoptado una más compleja en la cual decimos cada oveja queremos que vaya a un sitio distinto entonces sería un criterio de optimización multicriterio ¿verdad? y si quisiéramos luego aplicar un algoritmo gradiente para la minimización de eso pues sería imposible porque tendríamos que estar calculando los gradientes de tal número de funciones que seguramente pues tendríamos que acabar echando mano de algoritmos pues tipo stochastic gradient, ¿verdad? ¿Eh? Gradientes estocásticos que ya pues no, nos empiezan a, a adentrar, es una de las puertas de entrada para, para, para empezar a, a, a movernos en ese, en ese mundo del big data. Eh, ¿Conclusiones? Pues algunas que podría deciros eh, que. El paso al límite cuando n va a infinito eh, es algo que matemáticamente se puede hacer pero hay varias maneras de hacerlo y es en sí un tema interesante y complejo que cuando empezamos a hablar de grandes sistemas como ya está eh, anticipado en aquel artículo de Murray que os decía, Murray por cierto que es el editor de Sayam escribió dos reports sobre state of the art en control theory, uno en el año 88 creo y otro en el año 2005 algo así eh, y se pueden, está de libre acceso, eh, se pueden bajar, son dos informes sobre el estado del arte y Murray es, uno, es el editor del segundo de ellos en 2005 no sé si es un ingeniero de Caltech o una de estas universidades de California eh, claro cuando hablamos de grandes sistemas, ya la propia colocación, la elección de cuáles son los sensores y los actuadores del sistema es ya en sí un tema muy complicado. Antes de empezar luego a controlar en base a ellos, hay un trabajo previo de diseño, de colocación de sensores. Eh, claro, el, el, el análisis que os he hecho de los dos péndulos y tal era en un caso muy particular, en el que los parámetros eran iguales y me permitía escribir todo en función del UD menos el UE cuando no son los mismos parámetros no puedo agrupar todo en un sistema, el sistema dobla su dimensión y ya entender analíticamente la estabilidad de ese sistema es algo mucho más complicado, eso sería para la gente que realmente está interesada en estudiar eh, la estabilidad de sistemas dinámicos. ¿no? Eh, el, la, desde un punto de vista de modelización, el, el modelizar, el caso del, de los múltiples perseguidores es algo también bastante complicado. Lo que yo os he enseñado aquí es un caso en el cual cada perro ignora la presencia del otro, pero seguramente en la práctica no se puede ignorar del todo, ¿vale? Porque efectivamente, seguramente, eh, si, si los dos perros tienden a colisionar, pues no van a elegir esa estrategia de control, ¿verdad? Y eso pues, ya nos llevaría a, a temas relacionados con el comportamiento animal, que es precisamente eso que vemos en esos vídeos de de National Geographic, donde vemos que cada, cada tipo de animal tiene un comportamiento colectivo distinto y desarrolla estrategias inteligentes que no son siempre las mismas. ¿no? Posiblemente eso obedezca a modelos de este tipo en los cuales optimizamos la estrategia, pero optimizamos con un funcional que pesa, los diferentes elementos de manera distinta ¿vale? en función precisamente de la de la fisiología y, y, y de las características de cada, de cada especie ¿no? y, y entonces luego eh, el, el tener en cuenta eso que en las aplicaciones prácticas aunque uno tenga un análisis cuando n es muy grande eh, que puede ser muy elaborado analíticamente en las aplicaciones prácticas nos podemos encontrar con que en las empresas o los ayuntamientos nos digan ya ya ya pero yo lo que tengo aquí es un colectivo de, de 500 ancianos que tengo que gestionar, no son infinito, N es 500 y necesito una gestión óptima de cuántas personas necesito yo contratar en el ayuntamiento como asistentes sociales para tener esas 500 personas bien atendidas. ¿Vale? Eh, y luego pues eh, relacionado con eso yo creo que uno de los grandes retos de la matemática aplicada de cara a, a los próximos años es no solamente desarrollar herramientas matemáticas como las que os he presentado aquí que son divertidas y bonitas eh, que pueden llegar a ser relativamente sofisticadas desde un punto de vista matemático sino conseguir el reto al que solemos normalmente escapar los matemáticos es de dar respuestas cuantitativas es decir, ser capaz de decir, no, no, a ver, la estrategia óptima es esta vale y eso pues, es algo que, que en muchos ámbitos de la matemática aplicada se nos escapa pero que yo creo que lugares como el CIO, donde tenéis competencias diversas, estáis muy bien posicionados para poder realmente responder a eso, no solamente de manera cualitativa, sino también cuantitativa. Y, y me paro, aquí he venido sin reloj, no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero no voy a seguir ya. Está perfecto. Vale, gracias ¿eh? gracias. Pues está escrito a mano, ese es feedback, ese es feedback. pero eso, eso es importante lo que estás diciendo eh, en, este, en este cálculo último de IPO el control es open loop es decir, es en bucle abierto pero, necesi pero es un cálculo pesadísimo Porque, y lo tienes que hacer una vez, si me cambias la configuración lo tienes. Que hacer. ese es el gran inconveniente del open loop es decir, si tú me das ahora, me cambias la posición de las ovejas yo puedo volver a ir a la máquina y te puedo volver a dar la nueva configuración, pero voy a tener que esperar la media hora que tarda la máquina en decirme la respuesta. Mientras que en la otra es feedback, es mecanismo de retroalimentación y por tanto te vale siempre, tú me cambias la configuración inicial de las ovejas y va a seguir funcionando el mismo sistema porque está en, en bucle cerrado. Lo único que hace es mira dónde está el centro de gravedad de las ovejas y empuja con el K a que el perro se ponga detrás. ¿Y esa estrategia tiene alguna propiedad? Imagínate, por ejemplo, que estamos en el concurso y te digan, bueno, eh, gana el concurso el que lleva las ovejas en un tiempo... Ah, no, eso, eso es muy complicado de hacer, eso no se sabe, pero eso en los sistemas de osciladores armónicos, por eso es muy buena la pregunta la que me haces, porque esto tiene que ver con esta pregunta. Esto tiene que ver con esta pregunta, precisamente. No sé en cuál era, era esta, en esta. Eh, bueno, ahora no la veo bien, es este dibujo. O sea, tú fíjate, para un sistema de dimensión 4 lineal, hacemos el análisis a priori, manual, de funciones de Lyapunov, le dedicamos un tiempo, construimos la función de Lyapunov que más ingeniosa que nos ha ocurrido, conseguimos probar la estabilidad, pero si me preguntas ¿Pero me puedes decir con qué tasa exponencial decae? No, yo puedo darte esta estima, que es esta tasa roja, pero cuando lo hago en MATLAB veo que el sistema está decayendo mucho más rápido. Es muy difícil intuir en este tipo de sistemas, ¿eh? Eh, es, es, es lo que se llama el overdumping, de hecho. ¿no? Eso es, eh, en Ingeniería del Control es la primera, la primera advertencia que te hacen, te dicen, esto es el overdumping. El overdumping es como la resaca, es, eh, o sea, eh, todo el mundo entiende, ¿no? O sea, tú dices, el café me gusta, sí, me he tomado uno esta mañana, pues estaba bueno, joder, estaba tan bueno, me he tomado otro, y luego me he tomado otro, y luego he venido a la facultad, claro, a la facultad otro, y luego a las once otro, y luego a la una otro, y ahora tengo la mano que, ¿no? que me tiembla y tal, no sé si me va a dar un ataque cardíaco. entonces es eh, lo mismo las cervezas, joder, hace calor, me tomo una, vale, bien, dos, vale, tres, bien, pero N, todo el mundo tiene un N, unos tienen un n muy alto y otros tienen un n muy pequeño. Mi n es tres. ¿Vale? Comiendo, sin comer, uno. Hay otros que tienen un n de 20. Pero todo el mundo tiene un n. ¿Eh? No que... Entonces, eh, aquí se ve, tú escribes el, este sistema, este es el, el dumping que estás aplicando, el, el nivel de fricción. Uno podría pensar, es como la bicicleta. En la bicicleta tú vas bajando a toda velocidad y dices, bueno, frenas un poco y va bien. Freno más y va bien. Y ahora digo, no, no, yo voy a frenar de golpe. ¿Qué pasa? Vale, pues entonces aquí lo mismo. O en el coche. en el Por eso los coches tienen ABS. Porque el ABS lo que hace es frenar de manera intermitente. Claro, al humano le es muy difícil frenar en, eh, de manera intermitente. Eh, lo que hace es frenar a fondo y en ese momento derrapas. Por eso ser eh, no conductor de Fórmula 1 no es tan fácil, porque parece fácil, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que ser Alonso el que gane? No puede ser cualquiera, porque no es tan fácil conducir a 300 por hora y, y tener que hacer un control que además no es mantener el volante quieto, es mantener ese constante eh, no bank of bank que, es, que ellos que ellos implementan, no, en tiempo real y atentos a cualquier circunstancia que pueda haber, un pájaro o no, vale. Entonces eh, eso lo más sencillo es hacer el cálculo de la estabilidad de este sistema y decir: bueno, si K es igual a cero, el espectro I menos I, el sistema es un puro sistema oscilatorio, no hay ninguna pérdida de energía, es el péndulo sin ningún rozamiento. Empiezo a aumentar el rozamiento, es verdad que cada vez la, la, el amortiguamiento es más eficaz. Bueno, hacemos el cálculo del espectro, lambda cuadrado más K lambda más 1 igual a 0, calculo los autovalores lambda y esto es, eh, ¿cómo era la fórmula? Eso sí que menos B, ¿no? Más menos B al cuadrado menos 4ac, si no está en la Wikipedia, ¿eh? lo podemos ir a la wiki. Y entonces lo que vemos es que mientras K es menor que 2, ¿qué ocurre? Esto es imaginario y por tanto los autovalores... Eh, tienen parte real menos K medios, o sea que nuestra intuición es correcta cuando empiezo a aumentar el K del 0 hasta el 2 cada vez hay más dumping y estos autovalores empiezan a ir hacia la izquierda pero ¿qué ocurre cuando K llega a 2? K cuadrado menos 4 es 0 este autovalor eh, es doble y se convierte en menos 1 o sea, llegan a ser reales y están en menos uno. Es decir, los autovalores viajan así en el plano complejo. ¿Vale? Y entonces ahora ya supero el k. Digo, no, no, no, yo voy a apretar más fuerte todavía el freno. Supero el k igual a 2. Estoy por encima del 2. k cuadrado menos 4 es positivo. Tengo una raíz positiva y otra negativa. Y lo que ocurre es que una se coloca aquí y la otra se coloca aquí entonces ¿cuál es el dumping óptimo para ese oscilador armónico? K igual a 2 a partir de K igual a 2 todo lo que haga son las cervezas esas que te sobraban porque hay un modo que es más estable está más a la izquierda pero hay otro que es más inestable está a la derecha entonces bueno es, es, es muy complicado eso responde a lo que tú me dices es muy buena pregunta pero es muy difícil dado un sistema no lineal en general Construir un feedback que estabilice el sistema es ya trabajo, decir cuál es el feedback óptimo, yo creo que eso es algo que salvo en el marco lineal, donde al final puede reducir esos problemas a ecuaciones de Lyapunov y tal, y los puede resolver numéricamente, en el marco no lineal yo creo que eso es algo muy muy complicado. Pero es muy buena pregunta. Sí. En el último ejemplo que teníamos cuatro perros y los mil bueno, no sé cuántas ovejas salen. Mil sí. Entonces, eh, si a cada, también podríamos ponerle a cada perro un objetivo distinto. Eh, sí. Y entonces podríamos representar de una forma eh, lo que se hace con los partidos políticos. ¿no? Nosotros somos las ovejas y cada uno intenta llevarse el mayor número de ovejas uh -huh, uh -huh. a bueno, eso es muy a su bonito. Esquina, ¿no? Eso es muy bonito ejercicio. No lo, no lo hemos hecho. Yo, tienes toda la razón. Yo lo que estaba pensando el otro día es lo de reproducir lo de las películas de vaqueros, que tienes todos los vaqueros acorralados en el carro y los indios rodeando, ¡Uh, tal, gritando, ¿no? porque me imagino que también habrá configuraciones así, es decir, quieres mantener las ovejas en una posición más o menos confinadas, no quietas, pero confinadas. Entonces posiblemente haya escenarios donde los drivers ¿no? lo que tengan que hacer es girar. Pero como tú bien dices, efectivamente, eso sería, bueno, sería muy interesante. ¿no? Claro, es una representación muy simple de lo que es, para mí, eh, una campaña electoral. Uh -huh. Es decir, hay, uno sí. cuando uno miente sobre otro, el lo que está buscando uh -huh. es que haya recursos en las ovejas hacia uh -huh. ese Sí, sería poner, eh, por ejemplo, los cuatro extremos como objetivos... Y, entonces, poner en el funcional que optimizamos, sería optimización multicriterio, poner en el primero la distancia de las ovejas a un punto, en el segundo, tal, tal, y ahora… Eh, y a lo mejor añadiendo de que las ovejas, quieren estar por la apuesta de que, dónde va Vicente, por dónde va la gente, es decir, y que, de alguna forma, las ovejas tuvieran esa función de cuántas más, ah, pues más eso ovejas, eh, mejor para ellos. Eso creo que lo podemos hacer bastante fácil porque, hombre, será más pesado el cálculo porque aquí es un funcional hay que sumar cuatro y luego pesar distinto también se puede hacer luego jugar qué importancia le das a cada uno y luego evidentemente eso va a depender mucho en esta simulación también se intuye que hemos puesto mucha fuerza de atracción mutua entre las ovejas, no sé por qué a veces coge y otras no hemos puesto mucha fuerza de atracción mutua entre las ovejas, están muy pegadas habría que seguramente también eso es reducir un poco para que pueda haber clustering en diferentes sí pues eso es muy interesante sí que lo vamos a intentar muchas gracias lo va a hacer el ipo de todas maneras sí Sí, el de eso no es, eso no es, igual, ¿no? Aquí no, tenéis, no, claro, no, no lo hemos metido, no, no, no, eso sería otra capa añadida de complejidad. ¿No el tiempo discreto? Sí, bueno, como el tiempo es discreto, en la práctica implícito o explícito lo puedes interpretar como un retardo, ¿no? pero no hay un retardo significativo, que sería, no hay delay, en el, como máximo es el retardo que vas a, a poner a través de la discretización temporal, pero tienes razón, que eso es otro de los temas clásicos y, bueno, el, en general el retardo puede desestabilizar la estabilidad de un sistema, claro. ¿Mm? Vale, pues eso lo sabemos también conduciendo, o sea, si, si tardas mucho, si hay pocos reflejos, pues te quitan el carnet. Aunque tengas la idea correcta, pero... Tenía un amigo que se puso y era ya muy mayor, un tío muy listo y de repente joder, ya con mucha edad se puso a usar el ordenador y tenía un problema y es lo de darle dos veces al ratón. Que lo hacía tan lento que no tenía el efecto. Decía, joder, pero si yo le doy Me dices, ¿qué tengo que hacer? darle dos veces. Le doy. Me llamaba, me decía, oye Enrique, que estoy aquí. Eso que me dijiste, ¿cómo era de dar dos veces? No, pues le das dos veces. Joder, pues no me sale. Y un día ya fui a su casa y dije, a ver, eh, Anchón, ¿qué te pasa? Y tal, porque había comprado el Mac y me llamaba, y ya me... Digo, a ver, Anchón, ¿qué te pasa? Y pues hago eso, que me dice, de dar dos veces, y, claro, decía, clac, y luego, clack. Bueno, esa no lo hemos implementado, pero efectivamente, ¿no? Lo del filtro, lo más que es más para ruido, ¿no? Esto es, es otra cosa muy interesante, que es poner ruido en esto. De hecho, la gente dice, hombre, la gente que hace modelización de esta muchas veces del comportamiento humano y animal dice, no lo puedes hacer con ecuaciones deterministas, ¿no? Y es verdad. Entonces habría que hacerlo con ecuaciones estocásticas y poner, o sea, esa es otra. ¿eh? Pero tenemos que guardar para el siguiente RC, ¿no? No vamos a desvelar ahora todos los temas, ¿no? <ríe> Hay que regular, ¿no? Como Indurain. Muy bien, gracias a vosotros.